Eso es mentira, ¿no? ¿Eso qué es, tío? Eso es de cachondeo, ¿no? Estas de, son de que se compran, ¿no? Eh, bienvenido al vato, donde tus sueños se hacen realidad. Vamos a ver un, un coche que no acaba de llegar del Black Friday. Eh, vamos a ver un poco cómo está. Vale, un buen aspirado. La pizzería la contrató, ¿vale? Por ahora bien, bueno, por fuera no está muy mal. Pero bueno, vamos a ver maletero. Ha contratado interior-exterior con... tapicería. ¿Qué? Eso es mentira, ¿no? ¿Eso qué es, tío? Una mierda de perro, loco. ¿Eh? Eso es de cachondeo, ¿no? Estas de... son de que se compran, ¿no? ¿Dos de verdad? No, La madre que me tío, loco. Todos los marrones me tocan a mí. Esto es una broma, que estamos... ¿Qué estamos... Verde a los inocentes, ¿no? Es imposible porque huele. huele. Le da el perro al, al, al móndiga, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Al móndiga o al móndiga? Al móndiga o al móndiga. Ya <risa> que he visto de todos los coches, ¿eh? pero esto ya no me lo esperaba. Guantes. Vámonos. Está reseca, tío. Esto lleva ahí meses. Otro episodio hoy. Episodio 2. Hoy en Cuarto Millennium el misterioso caso de la caca dura en el maletero del coche vamos a armatarlo para ahora aparte de aspirar le echaré un poco de un limpio interior especial que tenemos y un poco de bioactivo y frotaré sobre todo por si la mierda se ha quedado un poco en la moqueta pegada para que elimine el olor, porque no lo apreciéis ustedes, pero yo... Bueno, vamos a, a tratar de desinfectar el maletero donde estaba la caca, ¿no? Bioactivo elimina olor, ¿ok? Vamos en plan Call of Duty, PS5, a dos gatillos, ¿vale? Con dos pistones. Y cogemos un poco de foam, foam y cepillito en mano. Mira lo que hacemos, pasamos, pasamos, a todo, ¿vale? Lo ponemos blanquito, lo ponemos y frotamos. un poco actuar el líquido Le vamos a dar un poquito de vapor Que todo lo que he frotado Y lo que ha salido Lo aspire la, la vaporeta Lo que he dicho antes Vaporeta, muy importante Cuando limpiemos el coche Y hayamos frotado algo Pasar vaporeta, muy importante Mira, ves Si te acercas la cámara, ves la mierda, mira Acercalo Mira, ves ven la mierda Sí. ahora si queremos podemos abrir aquí un pan boli y comerlo ahí tranquilamente porque está desinfectado y limpio. Pan boli. <risa> Ali, pon el meterno, pon el meterno, tía. Uh, súbelo. bastante. ¿no? Nada, listo el coche. Liste y cuando llegó? La ¿no? sorpresa que nos encontramos aquí. La percha, la percha que nos encontramos. Pues mira cómo ha quedado. Mira, mira, punta, a punta el coche. El cliente se ha ido muy feliz eso es lo que nos importa. Así que cliente feliz, nosotros felices. Eh, nos vemos en el próximo vídeo.